Sonido, Nancy, en concierto. Sonido, Nancy, en concierto. Sonido, Nancy, en concierto. Servidor de todos, usted es el señor José Reyes Valantay, colombiana, Colombiana. Colombia, Colombia. Colombiana. Un, un, un, un, un Colombiana. Niños, la clase va a comenzar. Con, con... La clase va a comenzar con su maestro. Ay, la puta, Hola, batir, batir, batir. Niños, la clase va a comenzar. Los colores en cabina israel Balanca y Carla Valanca. Locutor en cabina, Israel Balantay y Carla Balantay Locutor en cabina, locutor en cabina, Israel Balantay la Colombia, el folclor de Colombia. La cumbia, la cumbia el folclor de Colombia. La Cumbia, el folclor de Colombia. La Cumbia, la Cumbia, el folclor de Colombia. De, de, de, de Peñón de los Los baños, Chiquita. De, los de los baños, Columbia Chiquita, el de los baños Peñón de los Baños, Colombia Chiquita. Yes. Sobileva en México, en México, en México, en México.